Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento. ¡Ay no! ¡tengo un mal presentimiento! Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tengo un mal presentimiento sobre esto. No lo sé, tengo un mal presentimiento sobre esto. Harto. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Tengo un mal presentimiento sobre esto.